7 de julio, el Patronato Provincial contra el Cáncer, una vez más, presenta Gran Show del, del Patronato. Patronato. Sábado 7, 8 de la noche, Club Recreativo y Cultural Conuco. Exquisita cena, cena rifas, regalos y en tarima. El espectáculo del Canta Lindo, el Jeffrey. Voy a ser grande, grande, del tamaño de mi dueño. el Jeffrey. <tose> julio 8 de la noche, aparta la fecha porque tú tienes que estar ahí. Club Recreativo y Cultural Conuco, 8 de la noche, en vivo. De del Patronato Provincial Contra el Cáncer. Invitan. Dejen el invitan que es lo más importante. Invita a Telenor y a HMTV Canal 33, el canal eh, también. De el... nosotros, de la empresa. Raquel, por este en tiempo. Enhorabuena, sí, y, ¿Y, y, precis y precisamente con esto es que he querido traerle como tema, esta motivación. El cáncer es una de las, en, del, del grupo complejo de enfermedades que más está abordando y acabando en un porcentaje muy amplio en la humanidad. Mucha gente muere por falta de tratamiento a tiempo y también mueren por, por detección a tiempo. Cuando, lo de, cuando detectan el tipo de cáncer, entonces mmm, ya, es, ya tarde. es tarde, porque ya ha he hecho metástasis en algunos casos. Entonces, aquí en República Dominicana se conoce un refrán muy popular, cáncer con tiempo tiene cura. Eso que indica que la prevención es fundamental, la atención médica. Este es mi tema, así es. Entonces, la atención y la preparación a tiempo es fundamental. Aquí en el y en República Dominicana es un reflejo de lo que se ve en el mundo también. En el caso de las mujeres, el cáncer en el de mama es el más común. En el de los hombres, protas, protasta, protasta, entre otros. Entonces, son de estos que de, detectan y por una falta por una falta de prevención, de un chequeo rutinario, cada año, como nos lo estilan en la, en la publicidad que lo nuestro, por lo menos, a través de salud pública se hacen fuertes campañas, organizaciones no gubernamentales también y estos patronatos que vienen a paliar mucho a la parte preventiva con la educación, con charlas constantes, con atención y con tener un local abierto en cada una de las provincias donde la gente pueda ir a buscar información, pero también apoyo económico. El cáncer no solo te deteriora por dentro físicamente, donde lo tengas, sino que deteriora tu salud mental que te evita de que tomes precauciones, de que puedas vivir y con, convivir con esta enfermedad, uh -huh. porque ya no es neces ya no, no, según ha avanzado la ciencia, no debiera morir absolutamente nadie por cáncer, según dicen los científicos, los expertos, dicen ya nadie debiera morir si se detecta a tiempo. Si no pasa así, entonces, lamentablemente, son muchos los que se suman a la cifra de los muertos afecta mentalmente, psicológicamente a la familia, a quien, lo, a quien lo padece, claro, a quien lo padece y a todo el que está en el círculo a su alrededor, su familia cercana o su familia que ha elegido como sus amigos, el sector laboral, sí. económicamente ni se diga, porque si una sola inyección cuesta más de 100 mil pesos y, y deben ponérsela a aplicársela mensual o cada dos meses o que... Los médicos son los, los expertos que nos ven, que son otros ácidos televidentes, saben muy bien de lo que están hablando y quizás pudieran hacer uno nuestro aporte. Están libres la vía de comunicación. El teléfono, el 725-0505, los que nos quieran escribir por el basal 451 con el 829-3381. Y quien quiera poner y, y explicar su experiencia. Aquí tenemos sobrevivientes de cáncer. La diputada Milady Núñez es una de ellas, que siempre la ponemos como ejemplo y que ha servido para motivar a muchos y a través de su fundación eh, dar asistencia y motivar y realizar operativos de chequeo rutinario y totalmente gratis. Entonces son muchas las instituciones que están combatiendo el mal. ¿Por qué? Por eso, porque saben que es costoso, que el, el plan de medicamento es bastante costoso y que una persona pobre no lo puede su, eh, suplir, sino es con la ayuda de gente solidaria y del propio gobierno. Entonces, a ser tan costoso, a afectar tanto económicamente, mentalmente a la familia, entonces el deterioro viene más rápido y luego entonces trae consigo la muerte. Hay que aplaudir y apoyar constantemente a estos patronatos. Aquí también, San Francisco de Macorís, la provincia, existe este patronato contra el cáncer, que es muy activo, que organiza actividades en conjunto con el oncológico y también con la Asociación Dominicana de Rehabilitación, con todas estas instituciones afines que trabajan estas temáticas, que dan, en el caso de rehabilitación, que le da asistencia para volver a rehabilitar esa parte que ya perdió eh, la movilidad, por ejemplo, para citar un caso. Entonces, eh, en, por este auge y por la forma rudimentaria en que vivimos, la mala alimentación que tenemos, sobre todo los dominicanos, bueno, no solo los dominicanos, sí. ya es los estadounidenses lo... también, la propia vida, la rapidez, el... comemos... En la calle, comemos con mucho aceite, con mucha grasa, como decimos. <risa> muchas cosas Ay, que, eh, eh, fritas. Me, me pocas río. fibras. Po, poca fibra pocos poco vegetales. Porque poca cuando hablas de esto, es que lo sabemos, qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Sí. El día pasado estábamos compartiendo, fuimos al supermercado a un grupo de amigos. Y bueno, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar esto para la picadera. Y digo, esto es bueno, pero es, es, no, esto hace daño pero es bueno, y se llevaron uno. Porque, la, porque así es la vida, o sea, eh, los que sabemos que nos hace más daño, miraron, pero para el paladar oye, es muy bueno. Los, los tres nos quedamos mirando el producto y dice esto hace daño, pero es bueno. Y, no lo y se lo llevaron, o sea, se con conciencia. Sí. Con Entonces, una de las razones... De, Así es que somos. De que en, vamos muy acelerados y a veces no producen hablando, de la de alimentación. Hablando de salud, uh -huh. un día como hoy, hace 133 años, nació Luis Pasteo, uh -huh. el, el hombre que dio cura a la rabia. Sí, y, y es También un aporte a la penicilina. A la, a la penicilina. Ah, es un aporte a la humanidad y a la salud. Antibióticos. Sí. Extraído de hongos. Bueno, hay, hay agentes de infección en este tema del cáncer y en Benicilio. los Estados Unidos y otras naciones desarrolladas se considera como una pequeña cantidad en casos de cáncer pueden atribuirse a alguna infección. O sea, en la parte, la, una pequeña cantidad, lo más mínimo se puede atribuir a la consecuencia, a la, a la existencia de cáncer, a padecer de alguna infección, sobre todo de agentes infecciosos contaminantes, por ejemplo, radiación solar el mismo, el cigarrillo, eh, entre otros. Eh, que no, Por ejemplo, en el caso de la radiación solar, los rayos UV o ultravioleta, eh, los teléfonos celulares también se ha dicho que son contaminantes, por, depende de la cantidad del tiempo y el exceso que tengamos con el uso de estos mismos. Entonces, todos sabemos, tú bien lo apunta Francis, uh -huh. que todos sabemos que debemos llevar hábitos alimenticios, lo más saludable posible, pero a veces quizás dice la gente, bueno no tengo las condiciones para consumir, pero tampoco es que se le educa desde temprano a la gente a consumir lo que necesita, de la cantidad de proteínas y vitaminas, minerales, lo que necesita su cuerpo, sino que se le educa a comer lo que aparezca, entonces con esa mala alimentación, luego se producen estos riesgos eh, importantes de, de de padecer algún tipo de cáncer, pero eso es solamente un factor, hay otros múltiples que influyen. Insistir y reconocer y aplaudir las acciones que se pueden desarrollar de mano de la solidaridad de cientos de hombres y mujeres que forman parte de estos patronatos contra el cáncer, que quieren devolverle la vida y, de, y, y alargarle este eh, estado de paso en que estamos en esta tierra en esta tierra, para que con la, con esa solidaridad, a través de, la, de los medicamentos, ayudarle a conseguir los medicamentos, puedan sobrellevar la enfermedad que tiene A veces no hay forma, insistimos y recordamos, porque se ha detectado ya muy tarde, pero hay que ayudar. Yo creo que, eh, y siempre se ha dicho, en la cama, en la cárcel, es que se conocen a los amigos, en la cama, cuando están enfermos y en la cárcel, cuando están privados de la libertad. Quien visita, quien ayuda, quien apoya a una persona enferma, entonces demuestra la más grande solidaridad que pueda tener un ser humano. Y esto lo hacen los patronatos contra la cárcel. Por eso yo estoy rogando a ustedes que nos están mirando de su solidaridad, que apoyen esta actividad en el día de mañana. Será a partir de las 8 de la noche en el Club Recreativo Cultural Conuco, que nueva vez se realiza esta cena show. Una cena, usted va a almorzar, a cenar bien, perdón, a cenar bien, pero también va a disfrutar, a bailar con el Jeffrey, como ya ha sido costumbre, llevarle un artista y va a, a recibir algunos tipos de rifas que siempre también realiza el patronato, rifas de plantas, de orquídeas, de regalos, obsequios que les hacen algunas instituciones decir, y que se ponen a disposición. O sea, que, que te pueden llevar un regalo. Vas a cenar y vas a divertirte, es a Es un eh, uh -huh. una noche de compartir, de encuentro entre amigos, una noche de disfrutar de y de solidaridad sobre todo. Y es una noche de hacer su aporte, con su aporte entonces se garantiza sostener estos programas que todos sabemos se realizan o se mantienen de la caridad de los demás para que continuamente abordar o ayudar a los enfermos, porque como tú decías, deteriora también la familia, porque claro. no saberlo abordar eh, la inteligencia emocional nos falla uh -huh. cuando tenemos el tormento, sí. y es por eso que se hace nos necesario deprimimos. que tengamos una actitud positiva frente a las adversidades. Y a veces, una visita Dios es poderoso y grande. A y veces. yo creo que con la oración se logra. Sí. A veces, una visita, a Francis. Le imprime uh -huh. positivismo a ese claro, paciente El acompañarlo El acompañarlo el Y eso uh -huh. provoca que su sistema inmunológico Se fortalezca y pueda combatir mejor eh, El mal que padece Es que la mayoría de las enfermedades y otra La cosa, depresión le mata más rápido sí, A una persona sí. Cuando tú lo excluyes, lo dejas solo La Biblia lo uh -huh. dice El espíritu triste seca los huesos uh -huh. sí. Y aquella persona que tiene fe Tiende a sanarse y por eso vienen entonces los milagros que se dan muchos Bastante. y en estos casos se dan también con mucha frecuencia. Sí, lo peor de todo esto es no contar con las estadísticas fiables en nuestro país para saber el, las incidencias. Así mínima, mínimamente hay organismos que lo llevan. Pero por ejemplo, este doctor que les voy a decir ahora mismo, eh, José García Ramírez, él es del Instituto de Oncología, doctor Heriberto Pieter, de acá de República Dominicana. Ha dicho que en los últimos 25 años ha ido incremento, no es un secreto para nadie, y que hay un promedio de 1.700 nuevos casos de cáncer cada año. Eso es equivalente a que ellos manejan un 25,30% de cánceres en el país. Dice él que entre 2.500 y 3.000 casos, Nuevos cada año. Oiga, 2.500 a 3.000 casos cada año. Va en incremento las cantidades, los tipos de cánceres que se viven. Mientras aquí. más estrés, Sin embargo, más sí, sin embargo, no hay unas estadísticas que usted diga, bueno, es, es, son tantos reales. Organismos a niveles independientes o ONG que lo van contabilizando los que ellos atienden lo que lo que reciben y clínicas pero no tenemos unas estadísticas fiables así estatales que diga estas son entonces para poder enfrentarlo de manera más fuerte sin embargo sin embargo todo el mundo sabe que va en crecimiento y sí y por, por la forma de vida el, el mismo estrés laboral en que vive la gente es propicio para crear también un ambiente favorable a y complicar una situación de esta naturaleza pero también el hecho de no ir a nuestros médicos de ir nada más cuando ya te estamos con el problema cuando tenemos el dolor y saben muy bien que un, un que el cáncer no muestra síntomas o sea no duele cuando está cuando cuando está en el cuerpo ya cuando duele cuando ha hecho metástasis cuando el caso es grave según dicen los médicos entonces como no hay síntomas visibles así entonces esperamos lo peor y por eso debemos ir una vez al año a chequearnos las mujeres después de los 35 años, 40, hacerse las mamografías y los diferentes chequeos, los papá Nicolás también. Porque es otro de los cánceres más fuertes. Y los hombres la próstata. los hombres la próstata. También los hombres le, le, se le da cáncer de seno, pero menor proporción. Sí. Entonces, chequeo rutinario pueden salvar nuestras vidas. Vamos a apoyar el patronato mañana 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, con el Jeffrey en esta gran cena show. Una entrada de tan solo mil pesitos para solidarizarnos y todos esos recursos irán... Para estos tratamientos que hay, que deben llevar los pacientes que ellos atienden, en este caso lo de la provincia Hermanas Mirabal. Sea solidario, muestre que no nos vamos a llevar los recursos económicos que tengamos y que hayamos nosotros podido conseguir con nuestro trabajo aquí. No, no lo, no lo llevamos para ningún lado cuando moramos. Vamos a ser solidarios con los demás. Y aparte te vas a, a divertir, a distraerte, a bailar con el Jeffrey, el cantalindo, como le dice, y que nos invita a todos a ser grandes. Y una forma de ser grande es siendo solidario. Mañana a 8 de la noche, Club Recreativo Cultural Conuco, la gran cena show del Patronato Provincial contra el Cáncer, Sabina Tatembrachi. Nos vamos a una pausa, retornamos con más.